Porque tenemos que dibujar y pintar. A mí me gusta dibujar. Cocinar, y digo, cocinar. El de la gomía. Fue divertido pelar la baba. Y camito de cervita. Cuando me lo plantearon me pareció maravilloso. ...piensa que la realidad de estos niños... ...generalmente es no salir de la comuna a la cual pertenecen... ...por lo tanto, llegar a, a... de una manera sutil y casi como mágica... ...decir, mira, te vas a escribir con alguien... ...que está en otro continente, atravesando este océano... ...y, y, y ellos al tiro empezaron a preguntar... ¿Y, ...y vamos a escribirnos cartas... ...y vamos a podernos ver por Skype". Y además es una, una propuesta como sencilla... ...ya pero a la vez muy enriquecedora... ...efectivamente implicó meterse en la historia de otro país... ...después, bueno el plato típico también, todo, toda su explicación... ...entonces creo que es una apertura real al mundo. Les aporta mucho porque se motivan... ...ya que se dan cuenta que... ...que entre los niños... Eh, ...pueden compartir el arte... ...que los une a través del arte... que eh, en otras partes del mundo también hay niños que se interesan en los mismos temas que ellos. Ellos eh, disfrutan esto, están desesperados por mandar ya su trabajo y, y lo que más quieren es que podamos conectarlos a través de internet para ver caras. Con toda la globalización y todo, pero muchas veces eso no se ve reflejado en la sala de clase y con estas experiencias concretas en donde ellos pueden recibir, por ejemplo, el dibujo que hizo el niño, creo que tiene y agarra mucho más significado. Creo que la base importante es de, eh, desde el concepto de compartir, digamos. Ellos igual compartir una parte importante suya de su idiosincrasia, ¿no? de su cultura. Entonces, como que el hecho de que ellos, ellos hayan visto a personas extranjeras con, eh, trabajando y conociendo la cultura nuestra, nos llevó a decir, eh, oh, yo también quiero conocer su país, su cultura, quiero saber qué están haciendo, cómo hablan. que a ti de repente te llega un regalo así, decirte sabes que tienes la posibilidad de conocer a un niño de, de otra parte del mundo y entablar una amistad para niños que están en este estado de vulnerabilidad, que tienen familias disfuncionales, que es creer que hay ventanas y que uno se puede acercar a eso y que existen otras realidades. Abrir esa, esa, esa ventana y darle el impulso de que asómate y atrévete a conocer es maravilloso. Es, es crecer como persona.